I'm gonna to my game now. Hola, ¿cómo estás? Espero que se cuenten muy bien. Ya es tarde en la noche, son como las 11, así que no puedo hablar muy alto. Así que si eres nuevo en mi canal, mi nombre es Ivelisse y bienvenido a TV. TV. bueno, mis amores, lo prometido es deuda, así que le hice este maquillaje de la reseña de la paleta de James Charles. Así que si te gustó cómo recreé este maquillaje y quieres saber cómo funciona la paleta, quédate aquí viendo el tutorial. Sin antes, no olvides darle click al botón rojito de suscribirse y la ladito una campanita que es importante que la actives para que no te pierdas ningún video que yo subo. No olvides regalarme el like también antes antes de que vea el video, reclame un like y vamos con el tutorial. Comenzaré aplicando concealer, este de la línea LA Girl, voy a aplicar esta vez concealer porque quiero darle una segunda oportunidad a ver cómo trabaja la sombra, ya que al principio me trabajaba muy mal, ahora lo que voy a estar haciendo es aplicándomelo por todo el ojo a toquecitos con mis dedos hasta que se seque, con una brocha de difuminar vamos a escoger el color rojo y lo vamos a estar aplicando más arribita de la cuenca del ojo si tú tienes párpado caído o en la cuenca del ojo si tienes bastante canvas o bastante espacio para maquillar. Esto lo vamos a hacer de lado a lado en forma circular dándole prioridad a la parte exterior y llevándolo al centro. Y esta sombra roja como tal es bastante pigmentada, si sí la encuentro un poco polvorosa y difícil de difuminar, pero en cuestión de color es bastante rojo y me encanta en esa parte. Ahora cogeremos esta brochita de difuminar más finita, más punta aguda y vamos a aplicar un color marrón debajo de la cuenca, igualmente en la parte externa dándole más prioridad y llevándolo al centro de forma circular. Esta sombra es pigmentada, sí también es polvorosa, pero no es difícil de difuminar, la puedo difuminar muy bien. Ahora va a aplicar un marrón oscuro en la área de la uva externa con una brocha de difuminar más finita, esto lo vamos a dar énfasis en esa área de la uva externa. Dando toquecitos y difuminándolo al centro, no importa que toques el párpado móvil. Lo importante es que se difumine bien y se vea ese toque oscurito en esa área. Con la misma brocha vamos a escoger el color negro y lo vamos a dar toquecitos también en esa área de la uva externa. Pero en este caso vamos a enfocar en esa área nada más. Con una brocha plana sintética vamos a aplicar concealer para limpiar el área del párpado móvil. Vamos a limpiarlo hasta llegar casi a la uva externa, o sea, más de la mitad. Lo que voy a hacer es abrir el ojo ya que esto me va a dar una guía donde llega mi párpado móvil para poderlo limpiar. Una vez limpio agregamos lo que son los brillitos. Y como siempre vamos a difuminar la área donde toca la uva externa para que no se vea ese cambio drástico de color. Ahora vamos a estar utilizando una sombra con brillito color dorado. Esta sombra me encanta, es súper pigmentada y me lo estoy aplicando con mis deditos. En realidad utilicé brocha plana después pero prefiero con los dedos porque se aplica mejor el brillo con la brocha plana. Como que no se aplica bien la sombra Y bueno mis amores vamos a aplicarnos todo ese brillito en nuestro párpado móvil Ahora con la misma brochita plana vamos a difuminar esa área de la uva externa Para que se peguen bien los dos colores En mi párpado inferior voy a aplicar sombra roja y como pueden ver se me hace un poquito difícil grabar maquillándome el área del párpado inferior. No sé por qué no se veía o la forma que yo me miro en el espejo o como yo ubique las cámaras. No sé, no como que no encontraba la manera correcta para enseñarle maquillándome esa área. O sea, tengo que practicar más en esa área. Por eso tú me ves haciendo monería, moviéndome de lado a lado, buscando la mejor manera que ustedes puedan verlo. Pero se me hizo realmente difícil. Como pueden ver, estoy aplicándome sombra roja. Ahora con una bolsita plana de pelitos cortitos Estoy aplicándome una sombra marrón Lo que estamos haciendo es aplicándonos los mismos colores Que nos aplicamos en los ojos Pero en la área del párpado inferior Ahí como pueden ver me he una sombra de brillito más clarita que la que me puse en el párpado móvil Y nada, ahora estoy enrizándome mis pestañas para aplicar la máscara y aplicarme las pestañas Pero antes vamos a delinear nuestros ojos En este caso estoy utilizando un delineador negro Y esto lo vamos a estar aplicando en la área del lagrimal Y lo vamos a difuminar después con una brochita plana Y mis corazones, estas son las pestañas que voy a utilizar Y vamos con el look terminado mis corazones, espero que he encantado este tutorial de maquillaje que lo hice con mucho amor por ustedes. Disculpa si no hablé en el tutorial porque en realidad era de noche y tuve que hacer un voiceover. Así que espero que haya gustado. Si quieren que yo haga otro tutorial de maquillaje o quieren que yo haga otro tema de video, me lo pueden dejar aquí abajito en los comentarios porque me encanta leer sus comentarios y así motivarme para hacer otro tipo de videos como a ustedes les gusta auto maquillaje, así que mis amores no olvides de regalarme un like otra vez si no lo has dado y nos vemos hasta la próxima. Bye!